Saludos cordiales. Te habla Leopoldo Jesús Quijada Bellorín, actualmente realizando estudios en la Fundación para la Actualización Tecnológica en Latinoamérica, en el programa para administración web en la fraternidad Cruzcan de el estado Miranda, Venezuela. En ese sentido, voy a realizar mi defensa correspondiente para la futura graduación que corresponde al manejo del Webhook Manager y el C Panel. Hoy nos encontramos en el módulo de graduación y vamos a ver cuáles son las indicaciones que tiene en este caso. Eh... Ok, las indicaciones corresponden en este caso a los temas para la defensa. Entonces está el Webhook Manager en la cual me indica que debo ingresar al a mi Webhook Manager. Eh, hay ciertas instrucciones y de igual manera para el set panel en ese sentido nos vamos inmediatamente a nuestro eh, web hoc manager debo colocar mi, mi clave de acceso en este caso asimismo mi contraseña la cual corresponde para poder tener acceso una vez que me brinda acceso esperamos que, que corra el sistema una vez que ya ha corrido estamos visualizando el set panel entonces me dice entonces me dice ingresa a tu web Hub manager presiona sobre la información de la cuenta en este caso vamos a, a, a presionar sobre información de la cuenta y me dice, se la, selecciona enumerar la, las cuentas presionamos, inmediatamente observamos que hay varias cuentas, entre esas está la principal y aproximadamente hay siete cuentas en este caso luego me dice que ingrese a funciones de cuentas múltiples entonces me voy a inicio, busco funciones de cuentas múltiples, le doy clic, luego me dice finalizar cuentas múltiples, le doy clic y luego selecciono las cuentas, en este caso las cuentas que voy a eliminar, tecleo o doy visto bueno en cada una de las cuentas que voy a eliminar y escribo. Este enunciado que está aquí lo debo escribir acá, y digo This will ble Remove Totalmente de A. Con... D. Entonces, luego de tipiada la información que me aparece acá, debo decir que entiendo que la acción de eliminar las cuentas seleccionadas es irrevocable. Y en este caso le doy aquí donde dice seleccionar eliminar eliminar las cuentas seleccionadas o destruir ok muy bien el sistema está removiendo las cuentas en este caso bueno, luego, luego el sistema me, nos muestra que realmente se han eliminado las cuentas. Se, se ve el visto bueno de que todas las cuentas han sido eliminadas, excepto la oficial que no he eliminado. En este caso, debo chequear si aún permanece en mi cuenta oficial activa. Me voy seguidamente a Información de la Cuenta, Enumerar las cuentas y observo que permanece mi cuenta CurosClan 57, clic perfectamente. Muy bien, hemos cumplido entonces con la primera tarea correspondiente a esta primera fase. Ahora bien, ahora nos vamos al cPanel. En este caso, damos clic en el navegador, debemos introducir el usuario, en este caso es Kuros. 57 la contraseña en este caso y el sistema va a autentificar los datos en este caso ok estamos introduciendo nuevamente la contraseña y el sistema está autentificando los datos luego me aparece en este caso el panel de control y seguidamente voy a chequear las instrucciones que me da sobre esta tarea ok, la tarea me dice que debo ingresar a mi cPanel ingrese a la opción de bases de datos en este caso voy a abrir base de datos voy a buscar base de datos MySQL Me voy a ir específicamente a donde están todas las bases de datos las cuales debo eliminar todas por completa, le doy aquí específicamente donde me aparece la papelera, eliminar va eliminando las bases de datos me pregunta que si debo eliminar la base de datos, yo le digo eliminar me dice que se ha eliminado, regreso, verifico nuevamente, y en este caso sigo eliminando la base de datos del ataque 3, eliminar, luego regreso. Seguidamente, elimino, eliminar base de datos de luego regreso, se dice que se ha eliminado con éxito, luego regreso para eliminar la siguiente base de datos, corresponde al ataque 4, de OpenCard, eliminar base de datos de opencar me dice que se ha eliminado con éxito regreso elimino la siguiente base de datos eliminar base de datos regreso y ya lo que me queda es la última base de datos que se le agregó al CPAN. Luego le digo eliminar y volver. Ahora bien, cuáles son las. Ahora bien, me regreso ahora al archivo a la, al menú principal de inicio y me dice que debo abrir el administrador de archivo en este caso. Entonces cierro base de datos abro el administrador de archivo abro el administrador de archivo y doy clic en administrador de archivo seguidamente me dice que debo ubicar el public htm que debo seleccionar todo y que debo de eliminar en este caso, le doy ya aquí arriba donde dice X eliminar y confirmo, en este caso, eliminar. Me está eliminando, este directorio ha quedado vacío y finalmente se observa que ha quedado vacío por completo esa carpeta de público. Bien, como podemos observar, el directorio o la carpeta de public html ha quedado completamente vacía. Bien, hemos finalizado la tarea. Esto ha sido todo por hoy. Hasta otro próximo encuentro. Gracias por la atención dispensada.